Miércoles de la 29 Semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 39 al 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Entiendan bien, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón No dejaría que entrara en su casa Ustedes estén preparados porque a la hora que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Pedro le preguntó, Señor, dices esa parábola, refiriéndote a nosotros o a todos. El Señor le respondió, ¿cuál es el administrador fiel y prudente a quien su Señor puso al frente de todo lo que está a su servicio para darles alimento en momento oportuno? Dichoso este sirviente si su Señor lo encuentra cumpliendo esta tarea cuando regrese les aseguro que le encomendará todos los, sus bienes, pero si ese servidor piensa, mi señor tarda en regresar, y empieza a golpear a los demás servidores y servidoras, a comer y a beber y a embriagarse, llegará el, el señor de ese servidor, el día que menos lo espera, y a la hora que menos piensa, lo separará de su cargo, y lo hará correr la misma suerte, que a los infieles. Aquel servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas ni las hizo de acuerdo con lo que su Señor quería, tendrá un castigo menos severo. En cambio, el que sin saber lo que quería su Señor se hizo culpable de castigo, recibirá un castigo menor. Al que Dios le dio mucho, le pedirá mucho.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 y en la muerte de cada persona, Él está viniendo en todo momento, sobre todo en los acontecimientos de la vida, en los sacramentos, en la comunidad, en los desvalidos y necesitados. Estas venidas del Señor, del Hijo del Hombre, nos exige discernimiento y respuesta cristiana. Para esto hay que estar siempre atentos. En el ambiente de una comunidad que vive, en la impaciente expectativa de una posible e inminente llegada del final de la historia y de un juicio, se comprende esta recopilación de sentencias que el trabajo de redacción de Lucas atribuye a Jesús. Por tanto, al leer este texto hay que pensar más en los sentimientos de la comunidad para la que escribe Lucas que en las palabras originales de Jesús.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 Pusano. Estas palabras tienen sentido como un llamamiento a la propia responsabilidad, sobre todo la responsabilidad ante los que cada cual tiene como súbditos. Tratarlos con desprecio o dureza es algo que el Hijo del Hombre ve con desagrado y de ello pedirá cuentas a cada uno. Si realmente creemos que el Dios de Jesús es el Padre que nos quiere siempre y nos busca. Por más extraviados que andemos, lo importante es la confianza, su misericordia. Y lo que reprueba es la postura de quienes piensan en la muerte que está lejos y que lo que importa es pasarla bien y disfrutar de la vida, pero se pasa la vida pegando a los demás y despreciando a quien, lo, a quien le estorba. Eso es lo que nos soporta Jesús. Todos tenemos el peligro de la pereza o de la tibieza en nuestra vida de fe. Hoy nos recuerda que debemos estar vigilantes. Las comparaciones del ladrón que puede venir en cualquier momento o el amo que puede presentarse improvisamente. nos invita a que tengamos siempre las cosas preparadas.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 Y que solo aprovechamos si estamos despiertos. El Señor nos visita a cada momento si sabemos verle. Que el Señor los bendiga.